No solo nos damos los regalos. Antes de eso, siempre cantamos la canción del Tishp. Lista, Maud? Por supuesto, Pinky. ¡Aquí tenéis la canción del Tishp! Sí.